Hola, ¿qué tal queridos amigos? Feliz domingo para todos. Este día especial que el Señor nos regala, quinto domingo de la cuaresma, ya muy cercanos a la celebración de la Semana Santa, a la fiesta de la Pascua. Este domingo que el Señor nos permite vivir, para dar gracias, para escuchar la palabra. Este domingo en el que vamos a ser testigos de ese milagro de la resurrección de Lázaro. Lo invito para que no se quede sin la Eucaristía, sin la celebración de la Eucaristía busque su parroquia, el momento, el horario, el espacio para ir al encuentro del Señor, para escuchar esa palabra generosa y para alimentarnos del cuerpo y de la sangre de nuestro Señor y también para encontrarnos con nuestros hermanos en la fe, allá en la gran asamblea parroquial. Con gratitud a Dios, mis queridos hermanos, hay muchos motivos, muchas razones para decir gracias. Llevemos en nuestras manos, manos llenas de gratitud. Amén. Bueno, mis queridos hermanos, este domingo vamos a meditar el Evangelio de San Juan, capítulo 11. Voy a meditar la forma corta. En cierta ocasión, las hermanas de Lázaro mandaron a decir a Jesús, mira, Señor, tu amigo está enfermo. Jesús, al oír esto, dijo, esta enfermedad no terminará en la muerte, será para la gloria de Dios, para que por ella sea glorificado el Hijo de Dios. Jesús era amigo de Marta, de su hermana y de Lázaro. Sin embargo, después de oír que Lázaro estaba enfermo, se quedó todavía dos días más. Entonces, al cabo de esos dos días, les dijo: Volvamos a Judea. Cuando Jesús llegó a Betania, se encontró con que Lázaro estaba sepultado ya hacía cuatro días. Al enterarse de que Jesús llegaba, Marta salió de su encuentro, mientras María permanecía en la casa. Marta le dijo: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero yo sé que a una hora Dios te concederá todo lo que le pidas. Jesús dijo: Tu hermano resucitará. Marta le respondió Sé que resucitará la resurrección del último día Jesús le dijo Yo soy la resurrección en la vida El que cree en mí aunque muera vivirá, Y todo el que vive y cree en mí No morirá para siempre ¿Crees eso? Ella le respondió Sí, Señor Yo creo que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios El que debía venir al mundo Jesús preguntó dónde lo habían puesto Le respondieron Ven, Señor, y lo verás Y Jesús lloró Los judíos dijeron Miren cómo lo querían Pero algunos decían y el que le devolvió la vista a un ciego en nacimiento no pudo impedir que Lázaro muriera. Jesús se estremeció y al llegar al sepulcro, que era una cueva con una piedra encima, dijo: Quiten la piedra. Marta, la hermana del difunto, dijo: Señor, huele mal, lleva cuatro días. Jesús dijo: No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Entonces quitaron la piedra. Y Jesús levantando los ojos al cielo dijo: Padre, te doy gracias. Yo sé que siempre me escuchas, pero lo he dicho por esta gente que me rodea. Para que crean que tú me has enviado. Después de decir esto, gritó con voz fuerte, Lázaro fuera". Salió el muerto con los pies y las manos atados con vendas, el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo, desátenlo, para que pueda caminar. Al ver lo que hizo Jesús, muchos de los discípulos que habían ido a casa de María creyeron en él. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. El texto es muy generoso, mis queridos hermanos, en detalles. De elementos de catequesis para nuestra formación quiero resaltar uno el milagro es una ocasión para dar gloria a Dios los últimos tres domingos los signos como los llama el evangelista Juan son para la gloria de Dios y al final del texto en los, los tres domingos hemos estado meditando que al final hay un acto de fe la samaritana y los habitantes de Samaria creyeron hace ocho días el ciego creyó y hoy el texto es muy claro, dice Muchos judíos que habían ido a la casa de María creyeron Ese detalle, mis queridos hermanos Para la gloria de Dios y para la fe Pero también es muy importante como en esa amistad, en esa cercanía de Marta Y que Jesús, Marta salió y lo reclama de alguna forma Señor, si tú hubieras estado aquí mi hermano no habría muerto Creo que hace parte también de esa Dice, de esa dimensión fraterna de cercanía con Dios. Marta no se aguantó allá en la casa y salió a la puerta. Y saludó a Jesús y lo reclamó. Y Jesús aprovecha esta cercanía para ayudarla a crecer en su fe. ¿Crees? Sí, yo creo. ¿Crees? Sí, Señor. Yo creo que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Hace un acto de fe profundo esta mujer. Bueno, mis queridos hermanos, recuerden. No se puede quedarse en la Santa Misa. Busque la Eucaristía en su templo parroquial. No se pierda esta oportunidad de acercarse al Señor. Un feliz domingo para todos. Un abrazo. Dios los guarde.